interactuando con tu comunidad en linkedin linkedin pro activo 1052 y Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí un martes más 4 de octubre del 2022. Este es LinkedIn Pro, activo, señores y señores, y hoy estamos un martes más, como les decía, 4 de octubre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo podríamos interactuar con tu comunidad en LinkedIn, aprendiendo a... Ya vamos a ver, pero no sin antes, no se me alteren. Vamos a invitarles a hacer eh, a que descubran cuáles son cuál es esa metodología ese sistema probado que nosotros aplicamos para generar oportunidades de negocio dentro de LinkedIn esta plataforma maravillosa para hacer negocios para hacerte visible con tu marca no y esto de manera sencilla y recurrente a través de la masterclass slash masterclass revisarle te este es un valioso regalo que te dejo el día de hoy si por AOB eres uno de los primeros que está escuchando este podcast bueno, comentarles eh, que eh, desde esta semana cambió el nombre del podcast y pues eh, se llama LinkedIn Pro con el afán de que todas las personas que eh, escuchaban y las que se están uniendo por primera vez conozcan que este es un espacio de lunes a viernes para generar contenido en este aspecto, ¿no? Ayudar a los profesionales a hacer negocio dentro de LinkedIn. Y bueno, dentro de esto de hacer negocios de LinkedIn, Va el, el tema del día de hoy. ¿no? Si realizamos contenido en LinkedIn, eh, ya sea o ya sea en cualquier red social, seguro que te interesará, pero sobremanera que ese contenido no pase desapercibido y que haya una mayor visibilidad. Pero, eh, y esto es una de las partes tan importantes de trabajar, pero también sobre todo que te permita conseguir un buen engagement, es decir, un, una buena interacción. ya vamos a ver por qué. Al final, gestionar redes sociales. Es un mecanismo que nos ayuda a convertir seguidores en clientes. Por eso no nos sirven mucho los tan afanados likes, ¿no es cierto? Sino que conseguir esa interacción tan anhelada es el producto que es lo que necesitamos para que haya interés. O sea, esto se genera gracias al interés que nuestro contenido puede generar y sobre todo, cómo beneficia o cómo tú ayudas con tu contenido a esos profesionales que forman parte de tu público objetivo. Entonces, una de las formas que vamos a ver el día de hoy es interactuar eh, a través de LinkedIn. Y eh, uno de los mecanismos puntuales que te he traído el día de hoy es mencionar a los profesionales en tus publicaciones. Y claro, mencionar a otros profesionales o empresas fomenta ese compromiso con tus publicaciones y también si es que las personas generan esos comentarios interesantes que tanto queremos, ¿no? Para iniciar conversaciones. Entonces, los miembros Mencionados, Esto es muy interesante. LinkedIn les manda una notificación sobre esa publicación o sobre ese comentario. Esta publicación o este comentario está asociado a un perfil de, de la persona. En este caso, si tú, este profesional que está generando esa publicación y luego menciona a a alguien, ¿no es cierto?, los visitantes que vayan a esa publicación podrán ver porque les llegó una notificación en el link y dice mira, tal persona te, eh, te nombró y esto generó interés, la persona va, revisa en qué contexto de, de la publicación eh, se basa esto y eh, una, si logras que eh, enganche y que le guste y que sea de, de valor, pues inter interactuará con eh, contenido, ¿no es cierto?, con comentarios más bien dicho, ¿no?, muy valiosos. Y si no, pues lo que va a hacer es um, que la persona vea el perfil dentro de... Eh, eh, tu, tu perfil te visite. Si tú eres la persona que estás haciendo esta publicación, revisa la publicación y esa publicación tiene el enlace a tu perfil con tu nombre. Y pues por eso nuevamente la importancia y la relevancia de trabajar esa visibilidad eh, dentro de, de LinkedIn, también con un buen perfil maquetado eh, y pensando bien en eso. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mencionar a alguien dentro de una publicación? En tu LinkedIn hay una en la página de inicio puedes hacer eh, clic en iniciar una publicación o crear una nueva publicación. Esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Y eh, pones eh, el arroba. El arroba y el nombre, de la y de hecho, automáticamente te salen diferentes nombres, ya sean de primero o de segundo grado, que tú verás en un listado y con los cuales tú puedes mencionar, ¿sí? Tú puedes mencionar el nombre de personas o profesionales o empresas incluso que desees mencionar. Esto ayuda muchísimo y eh, en otro episodio hablaré también un poco sobre aquellas estrategias. ¿Cuál sería la lógica de... Eh, de mencionar no pues no se trata solo de mencionar por mencionar yo he visto muchos posts donde lanzan una publicación y luego generan comentarios con los nombres de las personas esto no se ve bien y no genera una buena interacción no entonces eh, como dato adicional los miembros reci no, no recibirán esta notificación sobre todo si ellos han desactivado esta configuración de que se les notifique. Así que ahí no funcionaría, pero esto lo dudo. Muy, poco, muy pocos profesionales tendrán esto seteado, ¿no? Y eh, también interesante eh, tomar en cuenta que tú puedes editar estas publicaciones e incluso los comentarios eh, lo, para añadir estas menciones o luego si has añadido también puedes editar la publicación o la, el comentario. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Eh, y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles les, les he de confesar que estos días han sido tenaces e intensos eh, muy eh, potentes, pero sí resultan agotadores a veces por sacar el contenido y brindarles la mejor calidad. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado. Espero que vayamos pensando sobre este mecanismo de interactuar con tu comunidad, cómo tú puedes enlazar a aquellos profesionales con los cuales sabes que ese contenido le va a servir porque tú conocías y les mencionas con una reflexión, con una idea, con una valoración, con una pregunta, ¿no? Luego, eh, también cómo puedes mencionar a empresas o a referentes de, de tu sector o de otro sector con el afán de crear esos debates, ¿no? Así que queda planteado esta reflexión, cómo consigues interactuar con tu comunidad a través de mencionar a profesionales y empresas que estarán dentro de tu mira para convertirles en clientes, es la fase que te toca eh, aplicarlo, ¿no? Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles. Se les recuerda que si esto les fue de valor, por favor compartir a ese profesional, ese amigo y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasters, que esto nos ayuda un montón. Así que sin más, nos vemos. Se les quiere mucho. Chao, chao.